Desde el Centro de Innovación de Despachos y Pymes os mostramos un nuevo proyecto educativo que tiene como único fin democratizar la información de calidad. Veis detrás de mí un estudio de televisión con tres palabras, SER, INNOVAR y PASIÓN. SER porque vamos a hacer mucho hincapié y vamos a profundizar mucho en la parte espiritual, en la parte humana, INNOVAR, en la parte tecnológica y pasión en el mundo de las emociones. Tres pilares, tres ejes que estamos convencidos que son los que nuestras empresas necesitan para ser más eficientes, más rentables, con gente más feliz y, por supuesto, mucho más productivos. En este estudio de televisión vamos a grabar diferentes encuentros, vamos a hacer entrevistas con gente que nos va a aportar muchas ideas, desde el mundo jurídico, por supuesto, al mundo que tiene que ver con lo humano, aparte de la psicología, que al final pensar que todo parte de las personas. Os invito a todos aquellos que queráis participar, que nos sigáis a través de los diferentes vídeos, de la web, por supuesto estáis todos invitados, porque esta queremos que sea vuestra casa.